Y el otro fue que le pedía con mucha devoción un carro para trabajar y fue concedido. Gracias a Dios, a Dios y a María Santificadora. Gloria y alabanzas para ti, Señor. Doy gracias a nuestro Padre porque todos los favores que yo le he pedido para mi familia y demás particulares han sido concedidos y mis dos hijos de 20 y 19 años que ya son casados, ya obtuvieron la casita, que ya se están pagando gracias a, a nuestro Padre a María Santificadora. Muchas gracias. Gloria y a la María. Pues Muchas gracias al Señor y a la Santísima Virgen porque yo hacía cuatro años yo sufría una tuberculosis yo desgarraba mucha sangre y aquí me, pues una señora me convidó, yo vine y aquí por medio de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen y don Federico acá con la oración de sanación, yo me sané yo no voy a desgarrar nada de sangre y no voy a tomar nada droga Gloria y alabanza Las gracias a María Santísima Gloria y alabanza Gloria, Gloria, Gloria de fuego casi totalmente, y vine donde María Santificadora en manos de una señora Rosa Ocampo, compañera, y gracias a ella, gracias a María Santificadora, me de la vista, y me he tenido que volver donde un médico, o a tomar droga, o cosas así parecidas. Doy gracias por todo este testimonio. de Dios en mi esposo y en nosotros Gloria. Gloria. De igual, gracias a María Santificadora y al Señor porque me ha sanado en todo mi cuerpo mis dolencias la sanación físicamente y espiritual porque sufría una enfermedad en la columna y esta semana recibí una sanación sufría cataratas en las vistas también sufrí artritis, sinusitis unas hernias por más de 20 años y fui sanado de todo. Gracias al Señor y a las otras Gracias a María Santificadora porque he sido muy iniciada para abortar y todos los niños se me a que cuando me intentaban pasarme no me valía nada, ni quietud ni nada. Y este es el día en que tengo Si ¿Sí están oyendo. Vengo a darle gracias a María Santificadora porque yo he sido muy lisiada para abortar. Mis hijos, los niños que he perdido abortando, no me ha valido ni quietud ni nada. Y hace, ahora tengo un bebecito de 14 meses que cuando estaba de 3 meses de embarazo casi se me va a pique, me dio una hemorragia horrible. Que yo invoqué a María Santificadora, yo me acosté, invoqué a María Santificadora, de que ella me hizo un milagro muy grande en un tiempo y se lo presenté a María Santificadora. Es un milagro. Y me acosté y ahí mismo empecé a recobrar y ahí tengo a mi bebé, gracias a la vieja saltísima. Gracias. Personas inteligentes.